todos ha llegado tu hora, como a todos ha cumplido tu destino, como a todos tuviste que marcharte, como a todos tu historia ha remitido. Tú, mi amigo, has recorrido el curso entero de tu vida. La enfermedad te puso a prueba, pero soy testigo de que has vivido. No ha sido de repente como querías Ha sido muy largo el camino al final Una o dos veces al año he viajado Para el placer de amistad que me has dejado Como a todos ha llegado tu hora Como a todos has cumplido tu destino Como a todos tuviste que marcharte Como a todos tu historia ha remitido Ahora cuando baje a Granada, me faltará tu compañía agradable Ese paseo recordando nuestras vidas, esas nostalgias de tiempos que no olvida San Nicolás no tendrá nuestras miradas, los dos juntos admirábamos Granada Transmitiré con mis ojos hasta el cielo, miraré Granada por los dos desde el suelo. Tú, mi amigo, has recorrido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 su historia ha remitido como todos tuviste que marcharte como a todos su historia ha remitido